of video have you made already the last four days six hours per day this guy valenti <laughs> is all over youtube every year six hours a day he doesn't ride he just takes videos yeah. Yeah. we're live it. in twitch right now are we live in greece yes hello everybody in greece <laughs> No. Not in Greece, in Twitch. In Twitch? Yes. We're live in Twitch right now. I know that yes. you're from Spain, so like why <laughs> Greece? So we're Valentin and Eva. I don't know how you put up with me talking all that long, you never stops Don't worry, I like it. <laughs> All right, iBunch are ready to rock and roll. They are live on Twitch right now. <laughs> the and you may have you have now take your you masks off say or masks off. Say final say stage say you say you of your Swiss epic. The goats are go go go go here. The greatest you of all, all time. Pretty good at going uphill as well. for Not that bad downhill either. 45 seconds. Mucha right, suerte. Right, right, right, right. Good luck. It is race time. Five, four, three, two, oh, one. I'll be one. On A ver, hay que, hay que saber todo el rato aquí a qué venimos aquí y hoy todo el rato que hemos salido ahí enchufados, enchufados, tirando el grupo por delante, pues no sé qué pollas pasa que yo supongo que la GoPro ya después de seis horas al día retransmitiendo, pues cada tres minutos se para la conexión. Pero hoy está resultando desesperante por eso, porque veníamos abriendo el grupo a lo loco. Venga, a configurar el live, Twitch, y aquí la cámara ya está lista. Hemos logrado eh, volver con la retransmisión. Venga, aquí vamos remontando posiciones ahora. Alberga. Thank you, Mari. Thank you. Hemos adelantado ya a cuatro. Y la verdad es que hoy vamos en modo... Terminator, eh. Thank you, Barry. Y... Gracias. Thank you, for you. Dos minutillos y medio ahí paraos, pero no tengáis dudas que los vamos a recuperar. Op, op, op. Yeah. Thank you, Barry. Thank you. Venga, Evita, que se va. A por el primero. Venga, me voy yo ahora. A por el primero. Venga, a por el segundo. Ya hemos dado cuenta de otro, y aquí nos viene el tercero, irlandés. ¡Voy! Oh, oh. ¡Let's go, Ben! ¡No, no, no! no Nos vamos a por el primero. Venga, ya hemos pasado al segundo, y seguimos para adelante. Vamos a meter... Espera, ¿eh? Vamos a meter el cable. ¡No! ¡No! ¡Hullo! ¡Hullo! ¡Guau! Wow, la que hemos liado. Señores, aquí está el cargador que llevábamos. Uf, ¡Qué liada, loco! Acabamos de encontrar el cable. Míralo. Pues aún suerte. A ver, ¿intentamos sacarlo ¿o qué? Sí. ¡Guau! Wow. Se si nos ha metido... Entido. Vamos a intentar sacarlo. Pues aún hemos tenido suerte. Antes de hacer daño porque está enganchado dentro wow. de la que hemos liado la las turistas la que no son nunca buenas consejeras wow wow wow He encontrado cable. hemos encontrado el cable loco pues pues hemos llegado aquí un poco de milagro no sí la, la verdad es que sin hacer daño Uf. wow ¡Hostia! calfer patrocina este espacio. <risa> wow Merci, tío. Pues lo, has, lo ha visto él, ¿eh? Digo, ¿qué llevas aquí? Digo, pues mira el cable. Guau, oh. wow, chaval. La que hemos liado, la que podríamos haber liado. Uf, venga, vamos vaya. Tú no tienes el Mac contigo, ¿no? No. Ni el cargador. No. Es súper importante cable USB, USB, USB -C a USB-C, por ejemplo, el de, el de cargador de Mac nos valdría. Sí. ¿eh? O USB a USB-C. Vale. Pero es rollo prioridad absoluta. Ahora, ¿eh? me voy a grabar esto que estoy aquí. Me voy a cogerlo. Mueve ahí, please, cielo y tierra. Oh, que me voy a lo tiro y lo cojo, si estamos cerca, creo. Ah, sí. Pues en el habituallamiento 2, please. Ahí tenemos el habituallamiento, tú jefes. ¿De dónde venís? Maresma. Cullons. Oh, Maresma. Maresma. Maresma Libre y Tropical. Bebé. San Poli. Canet. Canet, exacto. Canet Rock. Canet Rock y San Poli Unores. Oye, llegamos a. A toda hora. A toda hora. Tú. Eh. ¿Ya llegamos? ¿Habrá ya por fin un chuletón aquí o no? Yo creo que sí. Yo me no voy he demandado al punto. Pues... Yo el punto. Mucha fe tienes tú, que llevamos ya 15 amituallamientos y, no, ¿sí y nunca estado? Estado? Mini está. ¡Mini Babybel! ¡No, Mini mini babybel mini Tú qué lo quieres hecho. Tengo. Claro. <risa> tú lo quieres al dente. Venga. Ya estamos aquí. mira quién también. tenemos aquí. Tengo el otro cable también. Aguanta un segundo Me cago en la puta. venida venido con el trueno. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir a Mecánica a pedir tinta. Vente para aquí, Pela. ¿Quién creo yo? Sí, don. ¡Gracias, Pela! Primero vamos a ver que efectivamente nos carga como debería cargar. Vale. Encendemos cámara. Vale. De momento. ¡Vamos! <risa> A tú que la lleva a tu caga evita a ver si lavamos un poco la cosa eh a mí que yo veo un charco y yo me meto como una cerda <ríe> cerda cerraca Cerra. mirad mirad mirad por dónde estamos subiendo es parte ya de la subida dura del día van a ser 6 kilómetros de puerto entre tanto parón en la retransmisión y reparar cámaras hemos pasado del 17 al 18 pero bueno ahí seguimos a buen ritmo con buen ánimo retransmitiéndolo en Twitch hoy en y siguiendo a este toro pasar por los patras y los de snow snowbikes de las Swiss Deppin. esas esas esas esas sí volverán vamos ahí está venga aquí tenemos a los dos suizos que nos han visto llegar y ya está hemos pasado a los dos suizos y por delante tenemos a The Swiss poco cuidado poco cuidado a Sé ¿Eh? qué habréis sentido desde vuestras casas, pero lo que hemos sentido nosotros pasando a 12 parejas en la última subida y a lo loco, 5 más remachando en la última bajada, pas, pas, pas, up, up, up. Hostia, Uf. ha sido dura la subida porque hemos apretado como yo para meter los primeros sendero! Pero que disfrute de bajada, madre mía. Hostia, Eva, eres la diosa del Olimpo bueno, bueno, bueno. de apretar en la subida. Y de reventar en las bajadas grande muchas gracias por todos estos días hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto eh, con una bici entre las piernas y la verdad es que era desde la titan Desert sin competir se echaba mucho de menos y se echaba mucho de menos hacerlo en esta compañía ¡Vamos! de corazón vamos para <risa> Por todo lo alto Toda la gente del pueblo Aclamando en estos momentos Con las 740 personas Que están en el chat Evita ¿So far? madre vale, mía wow. Qué pedazo de carrera Qué pedazo de compañera Qué pedazo de experiencia Solo os puedo Agradecer de nuevo otra vez de corazón que lo hayáis vivido con nosotros, que hayáis estado aquí, que hayáis confiado y que cuando nos visteis con un tobillo roto, con un pie gran grenado, dijerais, estos están locos, estos son de los nuestros. Y aquí está la meta, oh, aquí está la meta. Entonces, muchas, muchas gracias a vosotros, de verdad, Evita. Muchísimas gracias de corazón. Lo hemos logrado juntos. Hemos sufrido juntos, nos hemos emocionado juntos y hemos logrado que estas cinco horas y cuarto de hoy hayan servido para lograr una vez más a nuestra manera a hacer historia. Included. Yeah. Oh, wow, wow, wow, wow, wow. Uh, a ver, Evita, es de chocolate. ¿Es oh, chocolate? ¿Es chocolate de Switzerland o no? Swiss chocolate? No. Thank gracias. very much. ¡Vamos! Thank you. Yes, espera, espera, espera, ya estamos aquí la...